Buenas tardes a los seguidores del canal de Movimiento Civil. Aquí estamos en Academia Blockchain y quisiera comentaros una cosa, ¿no? Hoy vamos a felicitar a Jaime Merino, ¿no? Al trader del Salvador, uno de los mejores traders que hay ahora mismo dentro de los mercados financieros y que me ha permitido a mí aprender su sistema de trading, muy efectivo además, operando con patrones, no con velas, y que te permite hacer operaciones en cuestión de días, de semanas, de meses. Hacer tanto day trading como swing trading, incluso incluso eh, poder aplicarlo al scalping, ¿no? Es un trader, como digo, de, de un país que ha apostado por el Bitcoin y que apuesta por él desde el año pasado, desde julio del año pasado, cuando su presidente Nayib Bukele dijo que eh, Salvador iba a tener Bitcoin y que iban a operar las personas en Bitcoin. Por eso quisiera mandar este mensaje a Jaime, con el que estuve hablando ayer por Instagram, y felicitarle por todo su gran trabajo, por su gran método, por sus técnicas, por su gestión de riesgo y por todas las grandes operaciones que lleva haciendo desde el año 2014, desde que él se introdujo en el mundo de las criptomonedas y en el mundo de la inversión. A Jaime parece que le ha cambiado la vida todo esto, y a todos los que entramos en los mercados nos ocurre lo mismo. Así que, Jaime, un fuerte abrazo desde España y un saludo. Cuídese. cuídese.